Bueno, señores, está con sí. nosotros Juan Etaveras, economista de profesión, maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, político en el ejercicio de su actividad, eh, miembro sí. del Partido de la Liberación... ¿Todavía, Juan? Mm, ya, claro, pueblo, ya No, ya no. La, la Fuerza del Miembro del Partido de la Liberación Dominicana y actual miembro de la Fuerza del Pueblo está con nosotros. Y el, la, la relación más más importante para mí es que es mi amigo. Y buenos Juan, días, profesor. Mi amigo, mi hermano. Juan, bueno, buenos Juan. días también a los a Carolina, compañero. Que lo, lo estaba felicitando porque antes lo veía solamente detrás de la sí. cámara. Y hablaba, sí. hablando, Juan, no, ahora, ahora sí, está en sí. frente. Qué bien. Hablando, hablando gracias, qué forma, gracias. Sí. hablar él. Sí. Sí. Pero, sí. Bienvenido, eh, Juan. Quisiera iniciar la, la entrevista con esta pregunta. ¿Qué es lo que hace? Eh, que, que suba la prima del dólar ¿Y qué efecto tiene eso En la economía eh, de la República Dominicana? Bien Pregúntale eh, a sí. <risa> Bueno, hay sí, mucho Para que la gente sepa eh, Lo dice en la tasa de cambio Que la gente sí, popularmente ejemplo, dice ejemplo, en la prima está, del dólar ¿Cuánto es el hoy? ¿A, y, eh, ¿A 53? 53 y ¿En qué le afecta? O o sea, ¿Qué es lo que provoca que eso suba? ¿Y en qué le afecta a la gente, al ciudadano de a pie? Sí, hay eh, varios factores que inciden en, la, en el aumento de la tasa de cambio. Están los elementos permanentes, el problema de la de la entrada de divisas al país. Hay Los, los elementos que determinan la entrada de divisas al país son las exportaciones de bienes, el turismo, la zona franca, eh, sobre todo esos tres elementos bueno y las remesas de los dominicanos en, que viven en el exterior más de un millón y medio de ciudadanos y que esas remesas ya eh, están por encima de los 4 mil millones eh, de dólares el turismo en este en este el año pasado fue 7 mil500 millones de dólares pero ¿qué ha pasado que la, iba creciendo la, la, la entrada de divisa al país y desde el 2017 a 2018 eh, ha ido disminuyendo ligeramente la cantidad de divisas, sobre todo por concepto de exportación y el mismo turismo en los últimos meses. Okay. Eh, como resultado de ese efecto, digamos, no solamente por la campaña que ha habido de difamación en contra de la República Dominicana, el caso de los turistas que han muerto en algunos hoteles, sino también la misma situación que existe en y que se vislumbra que a nivel internacional, o, lo que serían los inicio de una recesión económica. Ah, eh, para la República Dominicana. Bueno, para generar, eh, bueno, sobre todo de Estados Unidos y del mundo. Entonces, sí. eso de, eh, indiscutiblemente afecta. Hay factores, por ejemplo, como el turismo, que se ha mantenido, pero en los últimos meses se han bajado, y el caso de las remesas... Eh, se ha mantenido, pero más lentamente, digamos, en, sobre todo en este año. Entonces, porque recuerden que en enero la tasa de cambio estaba a 50 pesos por un dólar. Sí. Y ahora está a 53, como te ha dicho, en el mercado, eh, el mercado no oficial. Correcto. Porque la, el Banco Central declara una tasa de cambio, pero hay un mercado flotante, como se denomina, que es el mercado donde están la, los agentes de cambio, sí. tanto los bancos comerciales como los agentes de cambio propiamente dicho, la casa de cambio, como popularmente le conocemos. Hay un elemento también coyuntural que se da en la, dos veces al año, en el mes de enero y en el mes de septiembre a octubre. ¿Por qué se da? Vamos a comenzar con la de ahora, de septiembre a octubre. Resulta que, como ustedes saben, en la... Donde hay más demanda de bienes es a fin de año, sobre todo en diciembre. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que los importadores buscan una cantidad determinada de, de dólares, sobre todo dólares, que es la moneda de mayor circulación como divisa en nuestro país y en la mayoría del mundo. En dólares se transan más del 80% de las transacciones internacionales, después en euro, libre esterlina y otras eh, monedas que son eh, divisas, que considera como divisas. Entonces, el caso de la del fin de año entonces ya para desde septiembre comienzan los importadores a demandar de divisas y entonces eso genera una especie de, de, de sobredemanda que precisamente produce aumento de la tasa de cambio entonces, ese mismo fenómeno que, que lo acaparan te, te dice no porque si hay una cantidad limitada de divisas y hay una demanda adicional en un momento determinado pues lógico que la tasa aumente entonces qué ha pasado también en enero también los importadores, que ya en, ustedes saben que en diciembre la gente gasta lo de doble sueldo, sí, sí. lo que le manda de donde fuera del país, y gasta hasta lo que no tiene. Y entonces, ya en enero, en enero, el en enero eh, tam, claro, el dolor de cabeza, y los importadores que los almacenes le quedan vacíos tienen que reponer inventario, otra vez viene la demanda adicional de divisas. Entonces, ¿qué pasó este año? Eso regularmente se da y vuelve y se estabiliza la tasa de cambio. Pero ¿qué ha pasado ahora? Ahora se ha dado el fenómeno que no obstante a eso, de que ha aumentado la cantidad de divisas en el primer semestre, como lo mismo, la misma información estadística del Banco Central, sin embargo, no lograron mantener estable la tasa de cambio a los niveles de enero, que en los últimos, digamos, seis años se mantenía estable, pero en este año, el 2019, pues, se ha ido saliendo de, del nivel promedio que tenía la tasa de cambio. Que dicen que el presupuesto lo calcularon a 53, pero eso no era lo que se estimaba que iba a ser eh, la tasa al día actual, en función de que si el Banco Central hubiera actuado y se hubiera manejado como antes lo había hecho, pues entonces es posible que la tasa de cambio no tuviera 50 y, a 50, pero tuviera 51, 51.5. Bien. Para, ¿Qué precio tiene eso es? para la población? Bueno, de manera llana, eh, bueno, para que la bueno, gente lo pueda entender. En, claramente, si usted en vez de buscar, eh, como en enero, 50 pesos por un dólar, tiene que buscar 53, eso significa que la mayoría de productos que nosotros consumimos son importados y la se la compran la en la dólares, la incluyendo la el lleno. arroz... El arroz que, que se produce aquí Pero el arroz tiene más de un 60% De componente importado Aquí es la mano de obra y algunos la aspectos ¿eh? La inflación Bueno, influye O sea, que, que sube el dólar La que tasa de cambio producto. influye sobre el aumento con la, con general razón. de los precios Ese es, claro. es uno de los precios clave de la economía El, la, el, el precio de la divisa ah. El precio de la... Del, en este caso particular del ejemplo que estamos Del dólar Y ah. ahí es precisamente donde... Tenemos no. el ¿Qué dilema. ¿Qué medidas, Nosotros vamos? Rapidito, ¿Qué medidas tomar podemos los ciudadanos? Ninguna, esperar que el gobierno. haga? No, eso son acciones de política económica, económica, económica, económica de, de política caso. cambiaria específicamente por parte del Banco Central y del gobierno y asumir una política más responsable en el gasto público. comprométete para volver. Sí, pero sí, que para, por, para volver, Juan. Claro, el traicionó sí. Hoy, sí, sí. pero eh, Juan, sería entonces, bueno tener usted, una entrevista más larga. no una ventaja de que usted le manda por ejemplo, 100 dólares que esté al 60, usted. No, vamos, vamos a explicar eso porque ya y <risa> más adelante. Es, pa, más adelante, sí, y porque indiscutiblemente, sí. si, si usted le mandan y aumenta la tasa de cambio, y como quiera, usted tiene que comprar Pero más en caro. En bueno. Entonces, Con es como razón. que le, saquen, le echen un bolsillo y le saquen claro. por otro... <risa> una razón cuando, mayor. <risa> cuando fui anoche al... Agradecemos a, a nuestro que amigo que y, y hermano Juan Tavera, economista de profesión y profesor de la universidad de este tema, por habernos aclarado el tema de las divisas.